La rama de cristal o centrolénidos son una familia de anfibios anuros. Se originaron y distribuyen por Sudamérica y también por Centroamérica. Presentan en la mayoría de las especies una coloración dorsal verde claro y una piel ventral transparente en algunos miembros de esta familia. Los órganos internos, incluyendo el corazón, el hígado, el estómago y los intestinos son visibles a través de la piel debido a su transparencia. Esta particular característica es el origen de su nombre común. La familia Centrolenidae es un claro grupo monofilético de anudos. Previamente la familia Centrolenidae fue considerada como estrechamente relacionada con la familia de las ranas arbóreas. Sin embargo, recientes estudios filogenéticos han colocado a Centrolenidae y a su taxón hermano de la familia Ayo. Más cercamente relacionados con la familia de Toteitilidae. Penacuajos esotróficos, lóticos y fosoriales con un cuerpo vermiforme y ojos en forma de C ubicados hacia el dorso, que viven enterrados entre la hojarasca y el lodo en el fondo de riachuelos y otros sistemas acuáticos. Cuesta de huevos depositadas fuera del agua, en la vegetación o en rocas sobre el agua. Son en su mayoría de color verde, aunque son muy venenosas, muestran una gran variedad de tonos, desde verdes amarillentos a verdes oliva. Unas pocas especies tienen coloraciones marrones y una especie, cochananela maché, puede ser azul. Una de las características más remarcables es que en alrededor de un cuarto de las especies de sus órganos internos son visibles, especialmente en los miembros de la subfamilia Yalinovatrachinae. Los machos de algunas especies cuentan con una espina humeral que usan para lucha entre ellos. Las ranas de cristal son nativas de los bosques de América Central y Sur, distribuidas desde el sur de México hasta Panamá y a través de los Andes, desde Venezuela hasta Bolivia, con algunas especies a lo largo de las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco, el macizo de Guyanas, el sureste de Brasil y el norte de Argentina y toda Colombia, razón por la que esta rana es símbolo de la moneda de 500 pesos de este país. Son ranas arbóreas y habitan el sotobosque en el estrato arbóreo o en zonas junto a ríos y arroyos de selvas tropicales. Comportamiento. Son ranas arbóreas y nocturnas. Ponen sus huevos sobre las hojas o en rocas junto a arroyos. Los machos cantan situados encima o debajo de hojas. Algunas especies entablan combates territoriales. También algunos miembros de la familia protegen sus puestas de huevos frente a posibles depredadores. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.